Chicos, bienvenidos de vuelta Parece ser que un nuevo crossover inesperado podría llegar a Fortnite muy pronto Algo que tiene que ver con el jefe, Wolverine y Venom Estaremos descubriendo todas las novedades acerca de todo lo que sabemos Podría llegar a ser... El nuevo jefe de los Four Nightmares. El, la, la combinación de Wolverine con Venom. Todo esto y nuevos cambios muy locos en el mapa... Estarán siendo los protagonistas del vídeo de hoy. Chicos, estará todo en este vídeo. Así que hermanos, no se pierdan nada de todo el vídeo por completo. Antes de empezar con el vídeo chicos, ya sabéis... Que podéis conseguir 5.000 pavos en Fortnite totalmente gratis Cada semana hacemos un sorteo y ahora puedes participar por 5.000 pavos lo único que deberás estar haciendo es suscribirte al canal con la campanita activada para no perderte ningún video, dejar un pedazo de like que eso apoya muchísimo este contenido y comentarme tu parte favorita debajo en los comentarios. Recuerda que tendrás el sorteo debajo en la primera línea de la descripción. También puedes usar el código MrDeneox para apoyarnos en la tienda de Fortnite. Estoy... Realmente muy agradecido de todos los de la Neox Army apoyando el código Mr. De Neox. Además pronto os traeremos una sorpresa con el código, así que ir preparando vuestras tiendas y colocarlo porque os va a encantar. Uh, hermanos, imposible se encontrar. ¡Qué! Oh oh oh oh oh. What the fuck ah, Chicos, bienvenidos familia a un nuevo vídeo Y es que chicos, en el vídeo de hoy vais a alucinar Primero debemos buscar a Wolverine ¡Ratatatata! La misión del día de hoy es encontrar primero a Wolverine Y además chicos, tenemos una teoría que nadie os ha explicado todavía Y vais a alucinar lo soy tío es imposible matar a la gente desde el principio y es que sí, al parecer algún tipo de colaboración entre Wolverine y Venom estará llegando muy pronto al juego según algunas filtraciones y sabemos que esto tiene que ver con el prisionero que llegó a Fortnite esta temporada si os acordáis, vosotros, familia, al principio de esta temporada uno de los lugares que antes llegó fue este camión con una carga sospechosa. Y es que hasta el momento todo el mundo realmente creía que dentro de este camión que transportaba un prisionero se trataba de Wolverine. Pero no es así. Y es que pensábamos que Wolverine realmente había destrozado todo el interior para lograr escapar dentro del de camión de los prisioneros. Pero resulta que ahora los jugadores en el juego online están diciendo, espera un momento, realmente eso no, no tiene nada que ver con Wolverine. Y parece ser que actualmente tiene todo que ver con Venom. Si os acordáis chicos, vosotros en el tráiler de la temporada 4 de Fortnite, nos demos cuenta de cómo realmente Wolverine logró llegar a nuestra isla. Y es que él no fue transportado en un camión de prisioneros, sino que él llegó a través del puente Bifrost que Thor es capaz de producir. Y es que eso lo vimos en el tráiler oficial, por, por lo tanto, es seguro al 100%. Que no llegó en un camión de prisioneros Pues si no era Wolverine el que se escondía dentro de este tráiler Que transportaba un prisionero Podría ser que ahora se trate de Venom Pero ya sé que esto no tiene nada que ver Que Wolverine vaya a ser en colaboración con Venom Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Tranquilos, tengo algo más que explicaros Primero pensaremos en las probables maneras de la llegada de Venom a nuestra isla Y es que sabemos que realmente Venom y este super jugo verde nuevo van a estar llegando muy pronto a Fortnite Al parecer este nuevo jugo verde estará apareciendo alrededor de la isla del de Fortnite ¿Y por qué tienen algo que ver los carteles del de jugo verde con Venom? Se trata del mismo jugo que Venom desprende en su cuerpo, un nuevo jugo verde tóxico y venenoso. Lógicamente si han llegado las novedades de Venom en la llegada a Fortnite y además han llegado las novedades del nuevo jugo verde explosivo, es que alguna finalidad tiene este nuevo jugo. Además parece que hace daño a los jugadores cuando alguien se acerca al jugo verde. Así que no se trata de un líquido venenoso, sino de líquido de Venom. Sabemos que Venom es eh, un tipo de simbionte. ¿Qué significa eso? Significa que un, un líquido con vida necesita un cuerpo para desarrollarse. Lo que significa que si Venom estaba dentro de este camión del prisionero... Ha escapado Y ahora está buscando Un cuerpo Donde poder simbiotizarse Podría ser El nuevo host Wolverine Pensemos las dos ubicaciones en las cuales Wolverine aparece En las partidas Una de ellas es lógicamente El bosque pero La otra donde más veces ha sido Reportado es justo En el pantano Casualmente, En el pantano Es donde se vierten Todos los líquidos Del juego Y es donde el nuevo líquido verde Venenoso Estará llegando próximamente Al juego Nuevo jugo verde estará llegando muy pronto Probablemente a Slurpy Swamps Y es por donde justamente Wolverine hace sus apariciones Lo que hace que Wolverine Se infecte de este jugo Cada vez que Pisa ese pantano Si tenemos a Wolverine Caminando por esa zona Y un nuevo líquido simbiótico Parece que va a llegar al juego No hace falta decir mucho más ¿Verdad? Chicos y chicas, esa es la teoría De cómo El nuevo jefe Wolverine Y venus Estarán siendo los protagonistas justo en la temporada de los Fortnite Nightmares. Hay en el mapa actualmente secretos que la mayoría de vosotros ni siquiera sabéis Y es que en la casa esta, justo de aquí, se esconde un secreto Que muy poca gente, eh, creo que hemos adelantado parte del secreto ¡Ay! No, no, no, no, mejor no miramos todavía Pero hay otro secreto que os va a estar encantando Oh, sí, Rocket League Sí, hermanos, nuevo secreto y nuevo easter egg ¡Woo uh, Rocket League con Fortnite Oh, así queda mucho mejor <ríe> Chicos, una nueva colaboración con Rocket League Está a punto de llegar a Fortnite si es que no ha llegado todavía Y es que al parecer tenemos un tráiler oficial de Rocket League por Fortnite donde aparece la colaboración que ya tenemos dentro de Rocket League con Fortnite. Y al parecer, también llegará a este juego con nuevas recompensas y regalos. ¿Queréis ver el coche más exclusivo del juego? Solo lo encontraremos en esta casa. Oh my god! ¿Qué es esto, chavales? ¡Qué locura! Oh, oh, oh. Me siento realmente veloz con este pedazo de coche, hermanos. ¡Oh, my God! Oh. Bueno, familia, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis participar en el sorteo de los 5.000 pavos en la descripción y coméntame cuál ha sido tu parte favorita del vídeo. Recuerden apoyar con el código MrDneox en la tienda Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!